Blackpink en tu barrio eh oh. Blackpink en tu barrio eh oh. El día de hoy venimos a sacar a los fifes Porque ellos nunca devoran La no quedará ni Juan de Dios Pantoja pa No quedará, no quedará Venimos con el poder de la Fey. Venimos a sacar a todos los pifes Arriba emo flopero Abajo Juan de Dios Pantoja pa El día de hoy venimos a sacar a los pifes Porque ellos nunca devoran ni devoran canción yo solo porque la Gaby no colaboró